Cayó un meteorito en Villa San Pablo con unas inscripciones rarísimas. Está la gente impresionada, cayó en este lote, que es un lote baldío, acá en Villa San Pablo. Está la gente un poco de algarabía, sorprendida, un evento diferente. Algo que, que tiene el cuerpo de investigación, tomando atenta nota de todo lo que pasa. Hay unas inscripciones diferentes y raras. En varias partes de, de la roca nos faltan los excéntricos que dicen que se trata de un mensaje celestial, de un mensaje de los extraterrestres. En fin, son muchas las teorías. Esto es el túnel del miedo. Hola, cómo está. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi video canal de El Túnel del Miedo. Bueno, ustedes ya vieron lo que estuvo pasando en Colombia, en Barranquillas, en el barrio entonces Villa San Pablo. Apareció de la nada lo que parece ser un meteorito con escarcha verde y azul, pero que tenía inscritos un mensaje extraterrestre, unos jeroglíficos que nadie ha podido entender. Y inmediatamente después de ese suceso, se presentó entonces eh, mucha gente para verlo, el meteorito, el supuesto meteorito y aparecieron autoridades del gobierno colombiano con trajes especiales para examinar el extraño y supuesto meteorito donde había inscripciones que nadie podía entender ni leer jeroglíficos extraterrestres, sí, como usted escuchó. Eh, esto mucha gente... Lo ha tomado como una atracción de circo, pero yo diría que es algo mucho más serio y no hay que tomarlo como una atracción de circo, sino con mucha seriedad, porque no me cabe la menor duda que lo que apareció entonces en Barranquilla, Colombia, es un mensaje mafioso extraterrestre sí, como usted escuchó lo malo de todo esto es que apareció por ahí una pala que se ve en el video, cuando ahora se lo voy a mostrar completo porque dura 5 minutos 30 segundos para llevarse entonces la piedra la piedra debe pesar como una tonelada y media más o menos es algo realmente muy pesado y lo extraño del caso es que tiene una escarcha verde y azul eh, y ficciones por todos lados pero las autoridades dijeron de que era una propaganda eh, publicitaria ahora, yo pregunto ¿usted vio en algún lado que decía Pepsi o decía Coca-Cola? no en realidad no se sabe a ciencia cierta si a lo mejor un gracioso se le ocurrió hacer algunos jeroglíficos raros en una piedra, pero el tema es que esa piedra no estaba ahí y tampoco era un meteorito que cayó, porque si hubiera caído un meteorito de ese tamaño hubiera provocado un cráter pero tremendo y la piedra no estaba en un pozo sino que estaba sobre la superficie de la tierra, ¿me entienden? La verdad que todo esto es un verdadero misterio, estimados amigos, porque todavía no se sabe en primer lugar qué dice la piedra, ¿m? porque habría que interpretar la escritura extraña porque está escrito a, por todos lados. De un lado dice 30-30, del otro lado dice 2030. Así que algún suceso o algo tiene que ver con el 2030. Son los únicos números legibles que tenía la piedra. Pero las demás palabras o letras no se saben qué son, qué dicen y no se pueden leer. A continuación, estimados amigos, ya les estoy mostrando el video completo para que ustedes evalúen qué puede ser esto. Y nos vemos en el próximo video programa. ¿De dónde apareció esta extraña piedra que apareció en Barranquilla? Esta mañana nos llegaron algunos mensajes preocupantes de Colombia, reportando la supuesta caída de un meteorito en Barranquilla. A continuación... Te contamos lo que se sabe al respecto y lo que definitivamente no es. Las imágenes que circulan en las redes muestran un supuesto meteorito que cayó en un lote del barrio Villas de San Pablo. Esto despertó la curiosidad de los lugareños quienes esbozaron todo tipo de teorías sobre lo que podría ser o simbolizar esta inmensa piedra aparecida supuestamente de la nada. Tiene dos metros de alto por un metro y medio de ancho, un color gris oscuro y escarchas de color verde y azul en el frente y los costados. Además, tiene escritas unas figuras y números sin un orden específico, hechos con pintura en aerosol blanca, aparentemente. Algunos hablaron sobre un meteorito, sin embargo, esto fue ...descartado rápidamente por la obvia razón... ...que algo de ese tamaño debería haber eh, dejado un gran cráter... ...y provocado una onda expansiva destructiva a su alrededor. Y nada de eso ocurrió. Según reporta el diario El Tiempo de Colombia... ...hasta el lugar de los hechos, donde se generó una romería de gente... ...sin mantener los cuidados de bioseguridad... ...se acercaron unidades de la policía metropolitana de Barranquilla, finalmente las autoridades aseguraron que se trata de una campaña publicitaria al mejor estilo de un episodio de los Simpsons, al menos así lo recordaron las redes sociales en medio de la incredulidad y el sentido del humor de la ciudadanía. Bueno, con respecto a la versión de la campaña publicitaria, yo les puedo asegurar que es mentira. Esa versión las propias autoridades la hicieron circular para despistar y para que la gente no se preocupe de este misterioso hallazgo encontrado, encontrado entonces en Barranquilla, Colombia. No me cabe la menor duda de que esto es un mensaje mafioso extraterrestre escrito con palabras o con letras